Buenas tardes, buenas noches a todos o buenos días a todos, depende en el momento del día que me estén mirando. Eh, este video que voy a subir es simplemente para explicar un poco o más o menos dar mi experiencia en la práctica de guitarra, ya que ustedes me ven siempre subiendo videos tocando y cantando. No sé si en la mejor calidad, pero es el nivel que llegué a tener yo después de muchos años de práctica y Puedo darle muchas recomendaciones, pero les voy a dar las que me parecen más importantes. Por ejemplo, cuando te empiezan a enseñar guitarra, te hacen practicar con la mano derecha, con estos dos dedos. Un, dos, un, dos, un, dos. O si no, con la mano izquierda, generalmente, uno tiene la primera práctica con estos tres dedos. La cuestión es que con el correr del tiempo, cuando uno vaya teniendo un nivel intermedio de guitarra, por ejemplo, en la mano izquierda se te va exigiendo que uses los cinco dedos. Este es el dedo 1, el dedo índice es el dedo 2, el dedo mayor es el dedo 3, el dedo anular es el dedo 4 y el dedo meñique es el dedo 5. Generalmente, yo, me parece que tenemos más fuerza en los primeros 3 dedos. Por una cuestión de que como especie, siempre agarramos las cosas, primero, de esta manera. En cambio, con estos dos dedos no tenemos mucha fuerza. Para los que se hayan quedado con ganas de practicar, en algún momento de su experiencia en la guitarra, o instrumentos, eh, bueno, en la guitarra es este caso, el acorde de Fa, el acorde de Fa necesita que uno tenga fuerza en el cuarto y el quinto dedo. Y hay ejercicios especiales que se pueden hacer, para ganar fuerza, pero yo lo que hice es hacer un fa falso y hacer como si fueran abdominales con los dedos, o sea, hacer apretar la cejilla, fabricar el fa, o sea, poner el dedo mayor en el, en el traste que tenía que ir y hacer para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para abajo con los dedos, cuarto y quinto hasta que fui teniendo cierta facilidad para presionar las teclas y después fui jugando en el tema de en qué cuerda y en qué casillero presionaba con cada uno de esos dos dedos y la velocidad y todo la fui ganando más adelante después con la mano derecha generalmente se hacen se presionan las cuerdas para para darles el, volumen digamos para darles el sonido y también si hacen los rasgueos eh, generalmente es fácil coordinar las dos manos la izquierda y la derecha una vez que tenés digitación pero generalmente pasa que cuando ya empezás a cantar a la vez que tocas la guitarra si no tenés mucha cancha se te va o la mano al ritmo de, de lo que cantás o lo que cantás al ritmo de la mano y hay que aprender a disociar esas, las dos cosas, la guitarra y la voz, para después con el correr del tiempo acompasarla, como compaginar todo y que funcione todo bien y armoniosamente. Después, obviamente, hay técnicas vocales que yo no las conozco, conozco unas pocas, que las voy a enseñar en otro video de la manera teórica porque mi voz está cada vez más destruida. Eh, disculpen y espero que les haya servido de algo este video, eh, ya que la práctica de guitarra lleva mucho tiempo y la música es algo que es 90% práctica, 10% que te vean otras personas, 10% dar un show. Ven el resultado, pero la práctica generalmente es muy intensa, tienes que ponerte dos o tres veces por semana o cuatro o cinco, todas las que quieras. Bueno, chao.